Muy bien, entonces miren, como de vez en cuando ocurre, eh, llega como el cometa Halley, ah, no, como el Halley no, lo hace más rápido que el Halle. está con nosotros Luis Rosario Socias, Director Provincial de Salud, quien siempre viene a este programa y le agradecemos infinitamente la distinción de que nos escoja a nosotros para dar información de último. Como debe de, de último ser. minuto. ¿Te vacunaste? Claro, las dos. Ya tú te vas a sentir? No, ese no ese no se va a vacunar porque le tiene miedo a los pinchazos. Francis, Francis se vacunó y Miren, Carolina también. yo debí de no, no, Carolina no Yo también. debí yo de estoy informar. Eh, te puedes vacunar si estás Yo debí, yo debí de informar. Puedes vacunar con la vacuna Sinovac y no vas a tener ningún tipo de problema. Mira. Okay. Donde todavía está bajo restricción es con las mujeres embarazadas okay. y se puede vacunar ahí estoy. pero con ese permiso, míralo ahí. Perfecto. ahí sí, se vacunó. Es decir, Doctor, adelante, Luisito. a Buenos nosotros días. nos llamó una persona eh, de, de entrada y nos decía que su esposa está positiva y que Hace ha llamado a, de, a diversos centros y que est están llenos. Y la información que usted nos ha dado acá es otra. ¿Cuál es la realidad de los centros bueno, vamos a darte, de salud a, va, acá? Bueno, te voy a dar ahora mismo y las la, ocupaciones, la realidad ¿por? de la ocupación Camas COVID aquí, aquí en la provincia de Duarte que como ustedes saben, este, esta provincia eh, atrapa todo lo de Samaná hacia Salcedo, no hasta problema. Salcedo y Cotuí. Sí. Miren, por ejemplo, oye Carolina, en sí. el siglo XXI tenemos 15 camas COVID, tenemos 7 ocupadas. En INEMED, que es donde más personas tenemos ingresado tenemos 26 camas COVID, y tenemos 17 Él dijo que ocupadas. estaban llenas, precisamente, si no hay 60. 17. que tienen 17, Pero, o sea, que Tienen, cama tienen 26 camas COVID. 26. Y tienen, suma y yeyán. Pero yo te voy a dar el total ahora. Ah, Entonces, bueno. en el materno tienen 23 camas COVID, tienen 6 solamente ocupadas. Tú ¿Sabes que en INEME arrastra mucho paciente COVID el doctor Valenzuela? Uh -huh. ah, está por ahí. El el Esos neumólogo. datos son de hoy, doctor pero, Entonces déjame acabarte de decir En el Centro Esa Médico Nacional pregunta. De siete camas COVID Están todas vacías En el Centro de Internamiento De Huiza, de oye esto ¿Cuántas son? Tenemos 12 camas COVID, pero no tenemos ni una llena Pero no entiendo Pero, pero Déjame decir, espérate Y en el Hospital Federico Lavandier De 12 camas COVID <risa> Tenemos una sola ocupada entonces ahora oye esto, espérate, vamos con los, con los, las unidades UCI de 26, tenemos 6 ocupadas y los ventiladores de 9 no tenemos ninguno ocupado. Entonces mira, oye otra cosa, con respecto a la edad, tenemos muchas personas de poca edad ingresados. Eso hace que tú estés ingresado por COVID, pero de una manera eh, eh, moderada. Okay. ¿Tú, ¿Tú entiendes? Y sí. no tenga ventilador ni esté en UCI, pero la cama está ocupada. ¿Qué significa eso? Al darle más COVID a las personas de menor edad, el COVID es más leve, pero están ingresados. ¿Tú comprendes? La ocupación ha subido de 30 y pico de pacientes que tenemos... En COVID hay 14 que son de otra provincia, de Nagua, de Cotuí, Samaná. Tenemos también un paciente de Boca Chica y también otro paciente de Santo Domingo. Pero la positividad que hace dos semanas la teníamos en 6.27%. ¿En cuánto hoy, estamos aquí? Ya hoy ha subido y ha subido ¿Sí? ya a 8.5% la positividad. Esa positividad hoy, es producto hoy, de las realizaciones de, la rea de pruebas. Teteo. Hoy, hoy casualmente, no, no, de, la prueba de las pruebas que de la prueba PCR que se realiza. Okay. Eso es lo que te da el nivel de positividad. Entonces, por ejemplo, hoy, ahora mismo, está en camino a Villarriba, a Barrio David, que hay un brote de COVID en Barrio David, a Villarriba. El equipo de nosotros de epidemiología para hacer pruebas COVID en toda la comunidad... Donde se han presentado. Eso es frente casos. a donde estaba la señora de, de Italia. Entonces, mira, <risa> te, hemos tenido, inclusive, mira, eh, estamos ya eh, a 20, 21, 22 de, de 21. Mayo. 21. 21, Nosotros llevamos siete fallecimientos por COVID este mes, solamente. Siete este mes. Siete Pero de la provincia. De la provincia. A nosotros han fallecido aquí como cinco personas más de otra provincia. Pero la provincia solo llevamos siete. Y el mes pasado, que estuvimos tranquilos, y el mes pasado tuvimos trece. Porque la gente ha seguido falleciendo por COVID. La, no entiendan, señores, que anda todo el mundo en la calle y en fiesta y en teteo. Y no crean que el COVID se fue el COVID no se ha ido mm -hmm. mantengan el distanciamiento razón, use su mascarilla con razón y vaya el 13 todo está mundo. de moda el, el mes pasado fue la, la, la rifa Pero de, entonces, de la lotería 13 y 7 son Pero 20, 20 el 13 que salió Doctor, y siete, no me son preguntan 20. doctor 20 muertos en dos meses más o menos lo que pero, no. pero estamos bien porque recuerda que en enero hubieron 70. No, pero está bien, es que yo veo que aquí que no <ríe> suben los números. Eh, no, lo, lo que, que pasa es que nosotros sumamos bien, ellos parece que se le olvidó sumar. ¡Ah! Doctor <ríe> Doctor, la zona del Guineal, doctor, la zona del Guineal preguntan que cuándo van a pasar por allá para las vacunas. Mira. Cada zona, y, y quítenme la musiquita esa, que ya vienen los invitados. Miren. si usted ya estamos organizándonos y acá a, la, a, la, a los sectores principalmente rurales, nos estamos reuniendo con la Junta de Vecinos y programando días para vacunar a toda esa población rural. Si usted tiene una población y puede juntarnos más de 100 personas, solamente tiene que llamarnos, llamarnos y montamos un operativo de vacunación ahí. Al igual que si usted tiene una empresa grande con cerca de 100 empleados, nos llama y mandamos el equipo de vacunación directamente a su empresa. Pero a lo que yo vine, señores, miren, todo el que le toca ponerse hoy la segunda dosis de vacuna Sinovac en la ciudad agropecuaria, hoy ahí hay una actividad de esa institución y lo movimos a la Universidad Autónoma del Santo Domingo. Ciudad agropecuaria, segunda dosis de Sinovac que le toca hoy ahí a cerca de 500 y pico de personas. Wow. Tenemos una persona allá indicándole a todo el que vaya que tiene que trasladarse a la UAS. Disculpen los uh -huh. inconvenientes y, y, y estamos en vacuna. En el doctor de positividad vuelve ah. y preguntan aquí. ¿es que mira, tiene la provincia. Mire, está ahora mismo, ahora mismo voy, ahora mismo voy a reunirme el con el personal del, del Ministerio de Educación porque está en el tapete el inicio de las clases. Las clases solamente pueden iniciar en esta provincia si la positividad baja de 5. ¿Y en cuánto está? Está encima de 5. Hoy, oye, es ¿qué pasa? La positividad cambia a diario. Ajá. Y ahorita daremos los números de cómo amanecimos hoy. Pero ayer estábamos en mucho más de 7. Entonces, todavía nosotros no hemos bajado 5. Doctor, pregúntale. Cuando bajemos de 5, entonces podemos arrancar la clase. El, el licenciado Severa pregunta, buenos días, el reactivo para la nueva cepa. ¿A qué es, se referirá? Mira, mira, aquí, hay, aquí se ha hablado, se habló mm. antes de ayer, de que hay tres variantes cepa nueva en Haití. Inclusive, ya Haití, la vacuna que rechazó, ya la pidió la AstraZeneca, sí. ya la pidió porque ya se le están muriendo gente a ellos. Sí, Tú madre, entiendes, madre. pero... Esa, esa cepa y con respeto a la vacuna, todas las vacunas que tenemos te protegen contra cualquier cepa que venga. tú entiendes? Además recuerden que el COVID es algo nuevo que está en estudio y cada día van a aparecer claro. cosas nuevas. Porque te voy a poner un ejemplo. Nosotros no tenemos manera de identificar si la vacuna que Francis se puso en tres años va a ser efectiva. ¿Tú sabes por qué? Porque el COVID no tiene tres años. Sí, correcto. ¿Tú, ¿tú comprendes? Sí. Doctor y, y el amigo que nos llamó él se vacunó dio positivo y está asintomático es asintomático que pero, pero es que esto que, crea un problema es, porque no tiene síntomas y cosa, anda oye una eh, cosa, por ahí propagando es que el hecho de que tú te vacunes si sí, lo sabemos no significa que no te va a dar COVID. pero está asintomático entonces contagia que hay que tener mucho Do cuidado con porque eso Porque es a nadie se ha enviado a andar sin mascarilla doctora le hicieron doctora hicieron un meme Amado, ¿Eh? no la A usted le hicieron un meme que anda en las redes sociales. ¿El que, de romo? que mandando a la gente a beber romo. ¿Qué pasó ahí? No no, o sea, no es mandando de la contesto. gente a beber romo, es eh, mandando a la gente eso, doctor, porque Bebé, lo han sí, lo, lo, Estas esta esta es son, son recomendaciones daño, que da el doctor de salud. Eso no es cierto, Carolina, ¿no? Oye, algo. No, no, no, no son recomendaciones. A veces los, los periodistas se ponen más alegres de la cuenta y suben <ríe> lo que no tienen que subir. Pero eh, una, señores. Es una realidad. Oye, eh, yo digo la realidad. Siga comprando romo malo para que se muera, Rom, Pablo, compre romo bueno, beba romo bueno, y si usted no puede beber romo bueno, ajuste su cerveza, que la cerveza no, no mata. O, a... que no beba, que no obligado, cerveza? o que no beba porque no es obligado, o que no beba porque no es obligado. Compre. pregúntalo muchachos, ¿Vamos? si a usted le toca vacunarse por ejemplo hoy, ¿se puede vacunar el lunes? Sí. Claro que sí, ah, bueno. una una eso es para salvar puedo, el fin de semana. Señores, gracias Luisito por estar Bate <ríe> en y beba Romo bueno. No beba, no beba, que nos obligamos. Vamos a la pausa, volvemos en breve, no se lleve de Carolina. bébate. Bébate.